Tiene marabona lo marca dos pisos la pelota marabona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer punto que el fútbol llega al genio, genio, genio Loca, loca con tu loca calle a la moda fuck this and go up ey, ya no tengo ni que hablar su boca ya se van a callar ey, solo van a, a quebrar fuck this and go up no entendiste que eso es una amor rompiendo baja estimado pa dos me levanto flexina lo digo el no, mundo yo tenía todo y lo estaba dando tu puta loca quería mi palo yo estaba loco más descontrolado de este mundo ya me habé desconectado un más puro y flow más variado wow Wow, ya no sé dónde estoy. No. Es que con tanto estilo fronteo y le son. Wow, wow, wow, ya me acuerdo dónde estaba. Pegando paliza a lo que más se zarpaban. No creían que yo lo podía lograr. Me decían que era malo y ahora me piden para grabar. No creía a dónde pudiera llegar. Yo hago todo lo que quiero, te lo juro que nadie me va a parar. Ya no sé ni dónde estoy ni no. lo que hago. Es que me llevo en tu flexi a los Diego no hay más loco que por encontrarlo, no entiendo el cómo, pero lo estoy reventando Ya no sé ni dónde estoy ni lo que hago, es que me levanto flexi a los diego armando No hay más loco que por encontrarlo, no entiendo el cómo, pero lo estoy